Lo mío es esperanza. Lo mío es experimentación. Lo mío es familia. Lo mío es confianza. Amistad. Valentía. Soporte. Acompañamiento. Equidad. Fortaleza. Diversidad. Empoderamiento. Tecnología. Empatía y hermano y habilidad libertad de pensamiento creatividad igualdad superación personal paciencia como una flor que va creciendo poco a poco solidaridad independencia personal Madres, científicas, emancipadas, carreras, dones, deseos, felicidad, autonomía.